Hola amigos, soy Kila y hoy os voy a enseñar cómo regitaros en Ring of Elysium o también llamado Europa. Un Valle Royale, es decir, un juego vale Royale. Para quien no sepa, que es un Royale, es tipo Player 1, Valle Ground o Fortnite. Pero este es gratuito, es tailandés y viene a ser el que va a dar caña a Fortnite y a Valle Ground. ¿Por qué digo esto? Porque tiene. Cosas que los otros podrían mejorar. Es como... Yo lo veo como un player no, 1 mejorado. La única pega que tiene es que es ahora mismo tailandés. Eh, por eso os voy a enseñar cómo registraros. Eh, luego el juego, lo que es jugando está en inglés. Pero tiene alguna cosilla en idioma tailandés. Y dudo mucho de que sepáis ese idioma. Así que os voy a enseñar cómo registraros. Es muy fácil... Cómo iniciar la descarga y como no, cómo poder jugar a este juego llamado Ring of Elysium Que próximamente estará en nuestro país Lo primero es entrar al canal, bueno a la página web que os pondré en la información del vídeo Que también podría verlo arriba y lo podría copiar Pero lo no podría ver perfectamente en la información del vídeo que os pondré abajo Vamos a darle donde pone registras o registras y y aquí nos vienen dos opciones, ¿vale? La de la izquierda y la de la derecha Vamos a darle a la, de la derecha La que pone Akungarena Perdón, la que pone Tidak Puni. Punya Vamos a leerlo tal cual lo pone Aquí nos vamos a registrar, ¿vale? Vamos a poner un nick Una contraseña para ese nick Vamos a, a, a poner la contraseña Y un email, ¿vale? Y aquí lo suyo que pongáis ya Tailandia que no lo queréis poner ahora, lo podéis poner luego, ¿vale? No hay ningún problema, pero si lo ponéis ya, os va a ahorrar disgustos para luego. Así, podéis elegir ya Tailandia y ya está. Le dais aquí para aceptar los términos y os registráis. Os llegará un email o no os llegará. Vas a ver si un poquito más llegar o no. Si veis que no os llega, intentar lo que no hay ningún problema. Bueno, después de haberlo registrado, tenéis que darle otra vez aquí, ¿Vale? Y ahora hay que darle a esta opción para bajaros el launcher. El launcher lo instaláis donde queráis que os instale el juego. Y luego lo ejecutamos si no se ejecuta. Yo lo voy a ejecutar y os lo voy a enseñar el launcher. Este es el launcher. Como normal, os vais a loguear. Vale, si os loguea, de lujo. Si no ha habido ningún problema y podéis loguearos. Si elegí esta opción, se si es para recordar vuestra contraseña. Lo logueamos Y esperamos que se logueen Un poquito Ahí va Bien, ahora aquí puede pasar dos cosas Si no veis el juego Es decir, si os salen en otro juego Pero no veis el de Rue Tenéis que iros aquí arriba A donde está El típico icono de configuración Y aquí elegir Tailandia, vale, Tailand a elegir Thailand y a aceptar que aquí o oh, cambiará los juegos que están disponibles en esa zona y os saldrá Roe. lo a elegir ROE elegir Roe y se y se instalará. en el caso de que haya añadido amigos voy dejando a mí si me quería añadir tiene que darle al más vale y aquí buscar el nombre y darle a Kari Kari de cariño lo que sea y me podría y me podría agregar Bien, una vez que ya os haya instalado el juego, es tan fácil como tal, ¿vale? Empezar a descargarse y demás, ¿veis? ¿vale? Y a ver más, que es lanzar el juego, digo yo, o a empezar el juego. Bien, una vez dentro, vamos a ver lo que nos sale y os voy a enseñar tanto a buscar eh, partida en solo como en dúo y cómo agregar, bueno, agregar. Eh, compañeros y un poquito la interfaz que está en tailandés está en símbolo raro pero yo os voy a enseñar hice un curso de dos horas de tailandés eh, para pros y tengo que admitir que me ha venido muy bien así que bueno vamos a para dentro vamos a empezar vamos a... vamos a dar al juego vale bueno pues esto es el menú de roe o Europa os voy a enseñar un poquito lo que hay, esto sería el menú principal, bueno, un segundo que grabe el cursor, si no vamos aquí haciendo haciendo un poco el parguela, ah, ahí está, bien, ya ve el cursor, ¿vale? perfecto, mira, esto sería el menú, el menú principal, esto sería el menú para nuestro personaje, ¿vale? así, para, para equiparlo según vayamos ganando lo que sería el distinto complemento, ¿Vai? No tiene más más hoja de vuelta Esto sería para abrir cajas Esto sería para comprar las cajas Con los puntos que vayamos ganando según vayamos jugando Aquí veis los puntos que están aquí abajo Y esto es lo que cuenta la caja es Igual que el Pugi, Que el pelo no para el Y esto es, digamos, la estadística Está en tailandés, así que no me importa Cuando ya esté en otro, en otro territorio Ya podremos entenderlo Bien, segunda opciones. Un bueno, segundo punto: opciones. Aquí abajo en la rueda están las opciones. Lo que no importa y nos interesa es lo del tema de los gráficos. Aquí será para energía y resolución. Aquí para aquí, entre pantalla completa y... y ventana. Y aquí para la calidad de los gráficos. No sé muy bien, supongo que será medio. ¿Vale? Y alto Seguramente Este será para aceptar Digo yo que se será para aceptar No me acuerdo Porque yo digo El curso que hice allá De De, de, de, de, de No fue para mucho Y ya está ¿Vale? Ahora bien Si queremos agregar a alguien ¿Vale? Yo tengo agregado a mi amigo Nintendero Si queremos agregar a alguien que sepamos que jugáis Por ejemplo Si me quería agregar a mí Que soy Killer Samus Con K mayúscula tenéis Aquí abajo Poner mi nick ¿Vale? Por ejemplo Killer Samus y darle al amarillo. ¿Vale? O harán esta pregunta. lo voy a dar. Y os saldrá esto. Y automáticamente os dirá que... Bueno, tontería que... A mí me va a salir porque me, me, me he invitado a mí mismo. Pero os saldrá como en, en verde que alguien os ha invitado. ¿Para qué? Pues bueno, es fácil. Esto de aquí, la primera opción es para jugar solo. Y la segunda opción para jugar dúo. Le damos aquí. Elegimos Nintendero. Le llegará la invitación y nos saldrá aquí para jugar dúo. Le damos al amarillo y jugaremos automáticamente en dúo. Pero yo voy a enseñar cómo jugar. Bueno, veis, si yo ya elijo esto, pues ya sería para jugar eh, O 4 O dúo. Cancelamos Y elijo Solo. A darle automáticamente a Solo ya me está buscando partida. Luego miramos, eh, luego haré una pequeña comparativa. Eh, sobre este juego bueno, eh, máquina los puntos fuertes de este juego de Ring of Elysium, ¿vale? Ahora mismo decir tiene que El lanzamiento de la partida Al empezar Es mucho más rápido que Fortnite O que Player eh, Bueno Player Uno Vale Chrome Es decir, nada más Dale Entramos en una especie de cuenta atrás Vale Ahora están por ahí los, los, los tiendes, de Dicen una cosilla Empezamos en un, en una pc de cuenta atrás donde eh, nos meten en la partida a partir de 50 jugadores. Empezamos, eh, ¿Ten completa la partida o no, así de no fácil. Y bueno, así de no fácil, así registrarse y entrar al juego de Ring of Elysium. En otro vídeo, si queréis, os enseñaré un poquito y haré una pequeña comparativa entre Player 1 para crown y Ring of Elysium. Eh, la verdad, que ya lo digo. Eh, un trailer muy bueno por ahí, le eh, dice claramente lo que tiene el juego y ya de por sí podéis ver. Eso, gracias por poco espacio en el disco. Eh, Windows, y eso, que, se me, que me quedo sin espacio. Que juego mal, que lo, lo probéis, que es gratis y ya. Eh, Soy quien me despido, hasta la próxima, adiós.